Estamos en Egea de los Caballeros con Juan Manuel Pérez, gerente de J. Pérez Servicios Agrícolas, una importante empresa de la zona con experiencia tanto en la distribución como en la aplicación de productos fitosanitarios. Muchas gracias por el tiempo que nos estás dedicando y sobre todo pues conocer de primera mano cuáles son las soluciones de ascensa que estás utilizando en tus campos de, de maíz. Todo lo, lo que tenéis, las aportaciones nuevas, nos están haciendo cubrir todo el proceso de, de cultivo del maíz. DeFlexo es un producto que habéis puesto ahora en el nuevo catálogo que la verdad que en esta zona como se hace mucha pre pues nos está aportando pues eh, que podemos hacer digamos un control muy fuerte de, de diferentes malas hierbas de hoja ancha y, y gramíneas. Para completar nuestra oferta en preemergencia presentamos un nuevo miembro de la familia DeFlexo, en concreto DeFlexo Ultra, ese metalocloro sulcotriona. ¿se complementará con el catálogo existente para vuestro cultivo de maíz? Pues la verdad que va a ser una, una aportación muy buena porque la sulcotrona en Pré nos hemos dado cuenta que va a funcionar muy bien por el tema de la juncia. ¿eh? El Freso ultra va a ser muy buen producto. Si hablamos de tratamientos de postemergencia, ¿cuáles son los productos que utilizáis con más frecuencia en vuestras explotaciones? En -emergencia, pues eh, hacemos, por ejemplo, para el control de la juncia eh, decano. cano para el control de, del Sorgunarapensis metemos el sajón. Eh, mezclados ellos, pues, eh, por ejemplo, con Furoflosipir, por el tema de los cenizos. Bueno, pues ahí tenemos una, una amplia variedad de productos que tenéis para cubrir todas las malas islas que tenemos. Para el control de plagas, desde Ascenza, disponemos de varios insecticidas. Aikido es nuestro lamba hacia el otro microencapsulado. ¿En qué situaciones lo aplicáis? Aikido, eh, lo hacemos siempre al principio para la rosquilla gris y luego más adelante eh, lo hacemos, pues para mezclar con un tratamiento de herbicida, lo hacemos para las cicadelas. Muy importante para Ascenza es la posibilidad de utilizar tanto nutrientes como biostimulantes en el cultivo del maíz. ¿Qué productos estáis aplicando? Pues de los nutricionales, pues eh, aportamos misil. También es verdad que en algún momento, pues según el estado de la, de la planta, pues metemos algo max. Muchas gracias Juan por este ratito que hemos pasado juntos y poder conocer de primera mano los productos de Ascenza que estáis utilizando en este cultivo tan importante como es el maíz. Tú decides Ascenza porque eres imparable.